Buenos días, buenos días eh, Buenas tardes, buenas noches Según la hora en que estés viendo esto eh, Vamos a hacer un tutorial Para una tarea que tengo que hacer eh, Para hacer TC Entonces eh, Nada, el tutorial es para mostrar Alguna herramienta de una De lo Sababen Entonces El tutorial es para ver Cómo, cómo funciona la web 2.0 que la web 2.0 no es más que la web donde está todo el mundo conectado y todo el mundo puede compartir. Dime que sí. Sí. Son tuyos, los niños que prepararon el video. Sí. Están en la plataforma. Ya yeah, bebé. Ah, eso lo voy a explicar a estos muchachos ahora en este tutorial. Este necesita... Bien. Eh, nada, entonces vamos, por pues lo que yo voy a hacer es que la herramienta que vamos a usar para aplicar la, la web 2.0 va a ser Whatsapp. Y, y Whatsapp, ¿de qué forma Whatsapp web? ¿Qué Whatsapp que usamos en la plataforma? Eh, en la plataforma no, eh, en, la, en la PC. En vez de usarla en el teléfono, la podemos usar en el, pues, en el PC también y al mismo tiempo. Y aunque podemos usar también in, eh, Telegram y otras eh, aplicaciones de mensajería. Entonces... Nada, lo primero que hacemos es que abrimos el navegador. Es de su preferencia. Yo tengo abierto por default ya. Lo tengo abierto por default. Yo lo que hago entonces es que voy a abrir eh, mi WhatsApp otra vez. Voy a abrir WhatsApp. Entonces, cuando yo le doy a WhatsApp una vinculación de mi teléfono, a WhatsApp, yo lo que hice fue que sea Recepción y ahora Voy a vincular mi dispositivo otra vez Me sale eso que ustedes Ven ahí, ese que tiene Ese, ese código es un código QR, yo lo voy a buscar En mi teléfono y voy A vincular el, el dispositivo Voy a, a configuración en mi teléfono Busco WhatsApp web Y escaneo ese código, inmediatamente Yo escaneo el código Me sube y se me conecta WhatsApp web. Después que yo tengo aquí WhatsApp, yo lo puedo utilizar como yo quiera. Como lo, lo utilizo en el teléfono. Puedo ver mi mensaje. Puedo mandar eh, algún documento que yo quiera por aquí. Un documento del que yo quiera. Video, foto, etcétera. Lo mismo que usar WhatsApp. Y eso es todo lo que yo tenía para mostrarle a ustedes. Aprender las cosas que tienen que ver con la información, con los ordenadores. Es simplemente usar los ordenadores. Eso es todo. Entonces, nada, hasta aquí este pequeño tutorial que realmente es una es solamente para enseñar, para hacer esta tarea. Yo sé que todos ustedes saben usar WhatsApp Web, pero como me exigían hacer esta tarea, la hice. Entonces, nos vemos en la próxima. Chaito, pues...